We'll be Chacha, Hola ¿Estás pues sí? Hola. sentar? Sí, claro ¿Quién ¿sí? le trae un pesquete? ¿Y qué se le ofrece a usted, muchacho? ¿Qué se le ofrece? O sea, yo vine aquí a pasear Vine a, a pasar bonito Y usted viene y se, y se me arrima así, o sea, ¿hace quién es? Este... Yo soy... ¿Usted ¿Toda esa montaña que está allá? Ajá. Todo eso es mío. ¿Todo eso es suyo? Sí. Uy, o sea, se tiene mucha plata, quiere decir. Sí, sí, sí. Esto es dueño. Esto es dueño de ah. estos lotes. Están aquí cerca. Es es está ah, qué bonito. ¿Y ¿se usted no le gustaría así una mujer como yo, no? Sí, sí. Sí. Es de buen <ríe> parecer. Ahora, ahora te voy a ir mi numerito y, mi, y mis redes, ¿te parece? Sí, y ahí nos podemos Ahí nos podemos poner de acuerdo para, para, no sé, como para salir o algo así, pero con una condición. Se tiene la que, la tiene, usted tiene que poner todas las fincas a nombre mío. Todas. Lo que usted quiera, mami. Sí, ay, qué guapa. Sí, sí me gusta, muchacho. Así sí. ¿Y cómo te llamas? Dari. Dari. Dari. Dari. Dari. Suena como Dari. Como Dari todo por mí. <ríe> así no. Dari todo por mí. <ríe> bueno, mi amor, entonces salud. Entonces usted me dice que me va a poner todos sus pedazos a nombre mío, ¿verdad? O se va a poner los pedazos a nombre mío. Usted me pone el pedazo a nombre mío también. Ah, bueno, así sí, así, sí me gusta. Y, y ¿qué me parece si salimos a bailar un rato? <risa> Ay, disculpe, es que, disculpe, es que, es que a veces me da todos esos de mis me... así muchacho y, y, a, y aparte, de, bueno, Dari, Dari que dice que es Dari todo por mí. Aparte de todo eso, digamos usted tiene, me imagino que tiene casas, tiene mansiones. Ah, bueno, entonces usted usted me va a regalar todo el pedazo, entonces, todos todos esos pedazos que usted tiene ahí me va a regalar todos los pedazos. solo uno, pero es bastante grande. Pero usted dice que usted tiene muchos pedazos, muchachos, ¿a cuál me va a regalar, caballero? <risa> Ay, disculpe, es que tengo tos. A veces se me sale lo tóxica. Me sale lo, lo tóxica. Voy a tomar mi poquito de fresco, permiso. Ay, ya, muchacho. Entonces, usted dice que yo voy a hacer dueña de todos los pedazos. ¿Qué? Si quiere, vamos a conocer ahí. ¿eh? él. Ahí conozca todo el plazo, ¿ok? Usted me va a ir a enseñar el pedazo, entonces vamos a ir a conocer el pedazo suyo. Sí, claro, vamos. Vamos a ver, y. ¿Y, y, sí, claro, sí. y, y si me gustan, me los. Sin sí, ningún compromiso, ¿verdad? Sí, sí, vamos. Sí, y. Entonces, si me gustan, y de una vez me los pone mi nombre, ¿te parece? Sí, claro, sí. Ok, entonces muchas gracias. Ok, todo este, todo este pedazo es suyo, muchachos, qué lindo que está, está demasiado hermoso. Aquellos árboles aquel tuco es mío también. Sí, todo es suyo. Todo es mío. Todo ese tuco es mío, qué lindo. Puede es. ser suyo, ¿ah? ¿eh? Qué grandes que están. Yo nada más me dice. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Mucho. Perfecto, perfecto. Y, y, y Daddy, usted daría todo por mí entonces. El daddy. El daddy por todo por mí. Ay sí. Verdad que me gusta como para hacer una cabañita por acá. No sé, no sé qué le parece a usted, muchacho. La ¿Sí, verdad usted? es que sí me gusta mucho. Y, y eh, ¿cómo es que se dice? Daddy, Daddy. Daddy, este, yo veo que tiene una palmera de cocos aquí. ¿Y, y, ¿y dónde están los cocos? La, los cocos todavía no están porque no, no, no es época todavía. ¿Son cocos para cuándo? Dije, es que no es media época todavía. Ah, no, yo Pero, quiero cocos. Yo quiero que me regalen un par de cocos, por lo menos. Tiene que darme coquito. Así como me va a dar banano, tiene, tiene que darme coco. Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Bueno, sí, esis sabro. Dineditos para, para, también para hacer frijolitos y todo eso que a mí me gusta, ves. ¿Ves? Ay, ay muchachos! ay, ay muchacho, está bien, sí. Ay, muchacho, mi amor, está bien, no, bien, sí. El tobillo, ay muchacho. Venga, para levantarla. Ay, ay. Te le ayudo, tranquila. Pérez, mi amor, Pérez, gracias. Ay, ay, se me reventó el bolso. No, no se preocupes, yo le compré uno. ¿Te me compró uno, sí? sí claro, un mucho. Qué lindo, güey. Eh? gracias. Mua. Subir, aquí me subir No se me ve la tanga, no. No, no, no, claro, acá. Sí se ve bien. Qué bolso qué cólera. Okay. Vamos muchachos. Ay, es que me volvé todo hijo. Ay, me duele. Ay.